Hola, gente. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un invitado Mucho tiempo sin aparecer por aquí Vamos a hacer un vídeo de hoy, como bien veis en el título Es abrir una caja de los recuerdos Desde que empezamos hasta que cumplimos Yo creo que un año, porque fue cuando nos fuimos a Barcelona a vivir Yo estuve guardando todo hasta ese momento Él no sabe nada de lo que hay dentro de la caja Que veis ahí Está apoyada a la pared porque se... se destruye. destruye Yo no me acuerdo de nada de lo que hay en esa caja He estado en casa de mis padres hasta hace creo que ya medio año que la tenemos en casa Y no la hemos abierto vamos a abrirla Y a reaccionar Tres años después Yo soy sí, hasta sí. de guardar Supongo 100% Que habrán Algo de un oreo Tiene que haber A lo mejor Yo creo que sí Una, una pajita O un ticket Sí Yo creo que habrá Algún ticket De algún Burger King 100% Y desde tren también Porque os recuerdo Que él vivía en Alicante Yo vivía en Elche Ahora vivimos los dos juntos En Alicante Pero hemos Muchísimos trenes Entonces al final Esas cosas pues, son recuerditos Así que nada Sin más dilación Vamos a empezar eh, no, <tose> sí, Se va a caer todo Guau <tose> wow, Yo no a abrir esto, ¿eh? es que esto está en, en sus últimas, mientras él se ha ido a buscar un poco de cinta para poder, porque es que se abre de todos los lados, es un desastre así que mientras que busque eso os voy a explicar, no sé si lo subiré antes o después que este vídeo pero en diciembre 100% quiero meter un vídeo de la caja de los recursos es como un método terapéutico que aprendí yo con mi psicóloga, y bueno, realmente esto podría ser una caja de los recursos básicamente es algo que puedes abrir en algún momento en el que estés mal, pero bueno, que ya lo tendréis más detallado en un vídeo, ¿quieres abrirla tú? sí, y es que tres años y medio Ah, esta es una carta de mi madre. Dios santo, puro bendito. Vale, ¿qué es eso? Algo que nos dieron en un hotel, bueno, okay. que, que se llevó Lara. <risa> Aquí Pero... tenemos otro kit. Es que esto está ahí, lo que podrido todo, macho. La joya de la corona. ¿Tú te acuerdas sí, de eso? Smart yo creo que Watch. mucha gente se acordará. El smartwatch que no funciona y nunca funcionó. Sí funcionó. Nos hacíamos fotos con él en el comercio oh. el... de amor. Bueno, sí, verdad Ese smartwatch habrá mucha gente a porque lo publicamos por historia En el momento en el que yo lo consiguió. ¿Le costó cuánto? Oh, ¿Un euro, ¿Un amor? Mucho. ¿Un euro? No, me refiero a que no mucho de, de intento. Fue un. ¿Uno? Conseguiste ¿no? No, si la primera. Yo estaba flipando Que era cuando nos acabamos de conocer y, y no era como. ¡Me ha por mí! vale esto Hostia, tío, no lo puedo creer, es lo que es esto? plástico donde venía el de que me regalaste por mi cumpleaños. Para que veáis es las cosas que guardo. ¿De qué era es? esto? ¿De ¿Fue de Andorra? No, de Andorra no. Del masaje que nos hicieron, ¿no? Mm. Pero eso es de algún... ¡Ah! Ya sé dónde, tío. De cuando fuimos por San Valentín a Barcelona. De hecho están las tuyas, que son estas, y las mías, que son más pequeñitas. No, son graciosas. Son de, como de cocho. Esta cosa que llevo con la, la mano, sabes lo que es, ¿no? De un sitio de leche que nos jodió. Me jodió. Te jodieron la espalda. Pero bueno, sitio es un sitio de estas de elásticas. bueno, esto es del MIF un briefing lo que tenemos que hacer, supongo 2019. sí uy, que ahora quiero claro, Usted los tapones de, la seven ups, de las las coca-colas jabón de calicante Ahora hasta el no mechero treer. con el que enchufé las velas de tu cumple ahora mira claro, tus velas de, de 19 años no, mis velas. Años. Es verdad. Y este es el lechero que tú cogiste para llevar mis velas. Vale, paja, solo para un Hola. Entonces aquí. Tiene que estar el tuyo. El 18. ¿Tú crees? ¿Qué es todo esto esto esto. Esto de un hotel. Eso también. Hotel. Museo. No Museo. Sé, ¿eh? no sé. Esto es el San Valentín, todo junto con las chanclas. Ah, estos son del Boico. ¿Dónde del boico. Es fuimos? De Barcelona, tío. ¿Tú te crees estas cosas? ya pedimos. Sí. ¿No, no, no. ¿No te acuerdas? Se me acuerdo que nos dieron una foto, tío. Y yo dije, me están pidiendo una foto en Barcelona. ¿Sí? Madre mía, ¿eh? Aquí hay cosas, vale. ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Está ¡Oh! oh, <risa> oh. <risa> Pero si está hasta lleno, amor. Pero eso se perfumará aún. Nada más conocernos yo me decidí de fumar Y él me regaló un vape para cuando me entrase mono Así que pues mirad, este es el vape que me regaló Joel. Esto está con el sabor dentro Aquí hay un de la un maquina jabones. jabones tenemos si Es que tienes hasta un color extraño, tío Eso oh. es del objetivo que me regalaste Pero el objetivo lo tengo ahora, lo tengo a disposición Que por eso no está aquí, pero está el tapón Esto supongo que está así junto porque viene junto Mallorca creo, sí, palma de Mallorca sí. Eso fue para el MIF. La bolsa, es que la bolsa Donde vomitas Ah, billete avión, Tickets uh, del Pajita de Pajita Pajita ¿Qué es? Hostia, te podemos ver las fecha ¿Qué es eso? ¿Me ¿Cuándo, ¿Cuándo me ha comprado? te 15? Sí Que grabamos un vídeo para ti De que me había... De, del parkour Es que dicen derecho <ríe> Y hay otro sobre, amor Mirad Mirad esto Hostia, puta eso no lo vamos a ir sacando uno por uno, ver todo lo que hay dentro. No, no, no. Hay hasta sobres de limón. Oh. Paso por paso, paso por paso. Escúchame, esto quiero ver porque a lo mejor va por meses o algo. El 2 del 2 del 19. Esto es el 9 del 2. 2 del, 2 del 19. Todos estos tickets son del, del febrero. ¿Tickets este tren? Como vaya por meses, ya no tenemos este mes. 19 añitos que mira, tenía mira. la nena, ¿eh? Ya la tiene 23. Dios. sabes lo que es esto? Que tengo? Un, un sobre. Yo no sé por qué esto está guardado, tío, yo creo que deberíamos de tirarlo, ¿eh? Es como que eso ¿Tenemos? va a todo el resto Es que tenemos... Esto hay que tirarlo ¿no? Super, Super chup, madre mía Es que... <risa> Me acuerdo de que yo cuando quedaba con ella, ella siempre se cogía las cosas bolsillo. Sí, ¿eh? Al bolsillo ¿Quieres el ticket? Sí, al bolsillo quién no sé qué? Al bolsillo se <risa> acaban los chicles Al bolsillo Vale, entonces esto Esto vamos a hacer algo rapidito Aquí hay una etiqueta de Puma Rebesca Entonces, ¿estamos hablando de octubre? No, estamos hablando del 4 Estamos hablando del 4, sí Es, es el 4 todo, amor 4 del 25 es que increíbles. se queda con todas las marcas, tío. <risa> Tampoco cuando nos compramos el soundtrack, sí. Los outfits para ir a juego. La de rayas, así. ¿Sí? Es lo que se las camisetas de Puma. Tienes la, una, de, sí, la blanca y, cara negra. y la negra. La blanca y la negra. como vamos a ir a comprarnos outfits. Y no podíamos ir a otro sitio que no fuese a Nike, Puma y todo eso. Fuimos a Lowlands. Que teníamos dinero. Éramos riquitos. Y mira, mira, esto de Wico también. Hostia, tienes es sí. como hamburguesa, sí. tío. No, no, qué asco. Y los Hola, a ir a madre mía Esto es un sobre ¡Té de, limón! Té de limón Lo descubrí gracias a él, ya que en nuestra casa siempre hay Es que ojalá poder darle la vuelta al móvil, tío Esta pulsera es tuya de urgencias Y yo me acuerdo que a ti te pasó algo Venías tú y mi madre Sí que Y murió, mi madre se tuvo que quedar fuera Y un mamá. hombre y yo escuché a la familia gritar ¿Te acuerdas? Es verdad pero no me acuerdo qué te pasó. Un billete de trans, más tickets, más tickets. Más bueno, tíquet, bueno. Tíquet, y esto, tíquet. esto, esto de urgencia es tu gente, esto A ver, ¿qué te pasó? ¿Seguro? Sí. ¿La Ramonero Futuoso? ¿Pero cuántas veces te diría? Al... La Ramonero Futuoso, 19 años. Mujer de 19 años acude por gonalgia izquierda de tres días de evolución luego de realizar saltos en colchoneta ¿Qué? A ver, la fecha es del... 28 del 4 No tengo ni idea, tío Nos acompaña mucho a ver de urgencias al médico vamos En Barcelona me acompañaste urgencias Las commentas con las pruebas de la Delicia Más Dios, Dios Dios Madre mía <coughs> Todas Zik, las etiquetas Zik. de Six Silk Six Silk hay más eh Mira mira mira mira Bueno nada aquí hay más tickets Zik, y tickets Que lo guardaba todo Todo Ay. esto oh, me lo regaló tu madre Qué bonito Sí, tío. Mirad qué chulo. Esto me lo regaló la madre de yo, ¿eh? Este es el 1, creo. Sí, y el 9. Mira. Oh. Esto es todas las velas. ¡No! Lipo. Ah, no. Está la casa de las velas. Están sin escenar, tío. Los que me sobraron. El 1. A lo mejor que no es tu primer añito. ¿Tú crees? No. <ríe> yo creo que es algún cumpleaños sí, de alguno. Los tickets. más tickets, más tickets, todos los tickets del World Team. 25, más champú, unos auriculares de, de algún viaje y esto, Pan Jam de, de, de Valencia, el, el más grande de España, bueno en es ese España momento lo era. Jumbers. Aquí hay otro sobre de otro mes Tío, que te guardaste un puto manitén ¿Me hiciste algo? No. 12, over and over and over again la escuela de verano nos acabamos de concepto y ya no teníamos el número 25 como tal ¿Trabajábamos en la escuela de verano? No, trabajaba yo en la escuela de verano, o sea que esto lo no no, haría yo de over and, over and over again lo tenía puesto en, en un bolso En el bolso que perdí, ¿te acuerdas? Sí, fue corriendo yo Sí, pues el... era un bolsito así cuadradito, ¿te acuerdas de mano? Y ponía kiss me over and over and over again Métete de chicles más tickets. Uy, un ticket de Renfe? 30 euros costaba irse a Madrid en el año 2018. Oh. ¡Claro! Esto es todo el lo de la batalla de gallos, tío. La final nacional. Esto es todo de la batalla. Una bolsa de jumpers tío. Esto tendrá amor por dentro, tío. Es que está... Dura. Sí, es que no sé si... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No sé si lo tiene otra bolsa o tiene ya un perro. Tíralo, no sé qué tirarlo. Vale, y ahora... ¡Guau, ¡Oh, tío! 12 de junio del 2018, esto fue el día que nos conocimos. ¡Ah, vale! Esto es del bus, cuando me fui a Elda a recoger ah", a una persona. Estos son los tickets de ese día, yo creo que lo único que conservo de ese día. Claro, y aún no... Yo pensaba que iba a hacer todo esto ese día. No me lo puedo creer, está plastificado. No, no. Ahora viene lo mejor... Beso en directo Primer billete de tren Una tarde por Alicante Día 1 Plastificado Yo no sabía que hacía todo esto ¡Todo chaval ¿Y ese billete plastificado? ¿Qué pone? Billete de bus urbano para ir a por Joel a la estación Pérdida de bolso Lara El vídeo de YouTube juntos Regala objetivo de cámara Día 2 Esto, ¿no me lo contabas a mí? Y yo que y yo pensaba que no lo gustaba, ¿sabes? Amor, che, que está plastificado el primer billete de tren 4 de julio. ¿Qué? Está plastificado también. Plastificado día 2. Ese es el día del bolso, ¿no? Una, Una tarde, tarde con mi... Crash. Crash. Dios, Castificado todo, tío. Pero es que estaba por meses, ¿eh? Esto es junio, julio, esto es de agosto, seguro, ¿eh? Consigue smartwatch, una tarde de cine. Primera vez en directo. La primera vez en directo, ¿No? destacados. Qué Instagram nos instalarnos en, en directos destacados, ¿te acuerdas? Vuelta a Elche después de un día entero en Alicante. Este es el día de nuestro primer beso. Ya que nos encontramos de fiesta por casualidades del destino sí. y nos besamos por primera vez. Así. claro. terra mítica. Castificado todo, excepto las fotos. Dios amor, esto es día foto en la atracción, Esto. el día que nos fuimos a, a Terra Mítica, tío. Superé todos mis miedos. ¡Oh, claro. Me preguntaba cada cosa que me marcaba de cada día que estaba contigo. ¿Hacías un journal? Sí. ¿Qué yes, de Burger King y sí, Ah, y una foto. ¿Sí? Ah, no, lo hicimos en el Carrefour. Claro. En ¡Oh, Carrefour. Es verdad. Madre mía. <risa> Son más billetes. Ticket de Renfe. Ah, 11 de agosto, fiestas de Elche. Esto era para rellenar. Ah, no, para tú tener una noción de, de, sí, de qué tenía que meter. Sí, de tenía que Telepizza. Tickets. Esto es Una habitación de hotel con su tarjeta. Este fue el día que te cortaste. Nuestra primera vez. Tickets. Un domino. Tickets y dominos. Nuestra primera vez de los recreativos. Mira, ya acabamos 25. Tickets. Más, más tickets. Más tickets y cosas de tren. ¿Qué? Ticket. Un guante. guante ¿De qué? ¿De qué coño es este guante, amor? Qué turbio Ticket del tren Otra pulsera de... De, urgencias. de urgencias 12 del 9, tío 12 del 18 Nos acabamos de conocer y ya estaba yendo a urgencias, tío Qué fuerte, amor, madre mía, eh Cuántas veces hemos ido a mí Los granitos de los pies ¿Puede ser? Sí cuando fuimos a la casa esta de los cojones, que tenemos un vídeo en mi canal, de cuando nos fuimos de una casa a las 4 de la mañana, creo que era. Fue pues en esta época, fue, bueno, en el 9. No sé qué me pasó, pero me salió eh, muchos ganitos por la barriga 30. y por los pies. Sí, y me asusté mucho y fuimos urgencias por eso. yo no me acordaba de eso, tío. Mira, eso es lo de tu cumpleaños. No me jodas. Hostia, tío. Juguete, tío. me ha acompañado este tiempo ¿eh? Ya ves. ¿Qué es esto, tío? con y montaditos no sé si del mismo existe. día todo. Saludo guay. Saludo, guay. Presentación de vídeo más quién es Joel? Aclarar el tema del crash. ¿Cuándo, dónde y cómo empezó. Historias de Keo. Recrear cuándo nos vimos y qué pensamos. Lo poco que, que tenías que hacer. Un plan, un guión. Sí, porque no, tiene que plan. Guía, es el guión del vídeo de, de nuestra historia. de Sí, más sí a mi pero caso. que te lo apuntas. Claro, a ver que un día Oreo Shake, directo, 200 personas, primer y único pico Conoce familia Dios, tío, son muchísimas cosas Lo necesitaba Lo necesitaba, amor No sabía si iba a estar en esta caja o no ¿Qué es? Tu canción ¿Mi canción? Por mi cumpleaños No me acuerdo ¿No? O sea, sí que, sí que me acuerdo de que te escribí la canción Pero no me acuerdo nada de lo que pone ahí. Eh. No sabía si iba a estar en esta caja, tío él escribió una canción el día de mi cumpleaños. Antes de empezar, yo quiero que que sepas, al escribir de ti me faltó libreta. Tendría que talar cada árbol del planeta y faltarían hojas para escribirte completas. Eres perfecta, eres perfecta. Te lo diría mil veces y todas serían correctas. Físico de 10, personalidad impecable. Siempre será mi meta, un propósito inalcanzable. Pensaba que era imposible y solo me ponía excusas. Creía que era feliz tras mi realidad difusa. Nada me motivaba, vivía en una burbuja. Pero el 12 de junio nuestros caminos se cruzan. Yo no lo sabía. Justo tenía enfrente el sueño que perseguía. mío, tío. ¿Esto en serio? Amor, otra ¿Otro? vez urgencias. Esto es del 8 de noviembre de 2018, tío. Hoy que se pone malo ahora soy yo, ¿eh? Cada dos por tres. Amor, ¿qué es todo esto, tío? Para que nunca viajes solo, sola, nunca más. Amor, esto es tuyo, tío. Para que de abuelita no te tenga que gritar por estar sorda de comprar. Baratos Y me regalaste unos auriculares Sé que tus vídeos son buenos Pero creo que esto podría mejorarlos Me regalaste el trípode Que nada te pare Tío, mira Esto pues, no De cereales esto sería de algún día que nos llevan los Y más tickets Y ahora la caja Sí, porque queda una cosa que nos tiene integrados Esto ya estaría Menudo burro Es que yo con esto flipo ya Pero ya con toda la caja Es una puta locura es plastificar los tickets, tío Vamos a por la caja roja Lo último ya para, para finalizar el vídeo, eh Abrimos a ver Uno, Una, dos, dos y tres, tres. Nochevieja, puede ser. En Madrid. Mirad esto, tío. Una lata de plan súper ancha. Mira, mira, mira. Obviamente. Mira, tío, las gafas de 2019. De cuando pasamos Nochevieja en Madrid, en El año nuevo. Tickets, obviamente. Caramelos. Obviamente, jabones. Muchos jabones. No, eso es aceite. Aceite de oliva que dicen tío. Nada más. Toallitas para limpiarte. Billete de tren. Ir a Madrid, comer uvas en la puerta del sol Lo que queríamos. y sobre todo ser feliz un propósito esto tuyo es de madre. esto es de mi madre ah, vale, vale. es una de las notitas que es que no, mi madre no, siempre es sí, sí. me escribe notas cuando me voy de viaje un mapa de madrid tío madre mía. wow vale pues por último vamos a ver cuánto costaba irse a madrid en Nochevieja en 2018 madrid alicante 42 euros Alicante Madrid 42 42 y 42 mujeres del tío. Chispas, sí, tío puta caja. Bueno Vicente, pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y haya entretenido algo a nosotros, pues obviamente nos ha gustado un montón. A ver, yo me esperaba esto porque mi madre siempre me decía guarda todo no sé qué y ella siempre me decía es que esto, este ticket no sí, lo tienes no que lo quiero este ticket no lo no tienes que lo quiero. Yo me lo esperaba algo así pero es que había muchísimas cosas y, y lo de plastificarlo y todo. Lo de wow. plastificar sino muy heavy es que estaba coladísima nada más conocerte porque es que el primer día plastificando un puto ticket sin saber si iba a funcionar, no éramos novios pues nada chicos, que hasta aquí el vídeo de hoy, que eso, te repito, espero que os haya gustado si os ha gustado, por favor, dejad un like porque nos ayudaría mucho, y nada que nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente ¡Mua! chao